La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Geraldo Eligio Cruz Acosta, apresado con sustancias controladas. A su salida del tribunal negó las imputaciones en su contra. No. ¿Eh? No, vamos a apelar. ¿Qué decía la autoridad de la crisis? No, no. Te dicen que era tuya, la droga. No, no era mía, ¿no? ¿Y entonces quién es? Era de un cliente. ¿Cómo? Yo soy taxita de un cliente. ¿Y entonces? Vamos a apelar, güey. ¿Qué pasa? Pero usted sabía el contenido que llevaba. No, no, no, no sabía. ¿Pudieron sí, identificar el si vida que te mandó a transportar esa ropa? No. Oh. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.